Estás entrando a. Larquemo. Larquemo. Larquemo. El universo oculto de Oxlack Investigador. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos ya aquí en la segunda parte del Hotel de la Bruja. Vamos a seguir investigando lo que existía en este lugar y ojalá nos encontremos muchos más detalles interesantes para documentarlos. Estar aquí Y acuérdense, esto va a estar publicado en Zona Oscura. Oficial. Oficial en YouTube. En YouTube. Y también en Oxlack Investigador. Y... Chicos, un abrazo. A ver, ¿qué? Este tipo de cosas obviamente lo tomas con guantes. Claro, bueno, esto obviamente se agarra con guantes. Suponemos que estuviéramos en un lugar, de hecho, definitivamente lo agarremos con un guante. Lo vamos a agarrar así para ver qué es, ¿no? Ok. <risa> ¿Lo quieres oler? Oye, pero no puede ser peligroso que si lo abres y lo hueles. Bueno, lo vamos a abrir. Sí, pero. ¿En serio? No lo sé, Rick. Me parece fácil. A ver, dale un no. <risa> no. No. Si pudiera ser agua, miren. Es como aceite más bien, ¿no? Pero es una botella no, no. que no se comercializa como para beber, entonces no puede ser agua. Pero que la pudieron haber echado ahí, ¿no? Pero Está se ve muy, muy líquido, ¿no? Normalmente el aceite hace más, más burbuja, pero... Lo vamos a dejar todavía en misterio, ¿no? Lo vamos sí. a dejar por acá. Va, pero, a ver qué, bien. qué pasa. Yo ahorita si sí tenemos sed... Eh... hicieron algo, aquí aquí aquí hay algo que, que no cuadra, o sea tenemos representaciones miren, esto eso es un símbolo este es un símbolo y este símbolo o sea, obviamente se lo podemos ver desde acá miren esto si, sí, de hecho esto es una cruz de doble una cruz doble, ¿sabes? Esa, esa cruz incluso yo la he visto en representaciones, pero, coloniales. Es una cruz muy antigua. Es una cruz muy antigua y tiene una simbología. Mira, es una puerta, ¿verdad? Es una puerta. Ah, es, cierto, es, una puerta. Es, una puerta. es una puerta. Mira. Pasamos. Todo es, todo es Ritual. Es una simbología, ¿verdad? Y todo es ritual. Aquí puedes guardar lo más, lo, lo, lo que más, eh, lo que vas a usar para tus rituales. Vamos. Ah, vengan. Tenemos algo aquí bien cañón. Y esto tiene poco, ¿eh? ¡Wow! ¿No lo de preferencia? ¡Wow! Pues si ¿sí alcanzas a ver que en el piso está pintado... Mira, esto es lo que no me cuadra del sí. lugar. No lugar. Esto es lo que no me cuadra. Masón, sí. israelita, religión judía, y por qué tenemos algo aquí. Eso es católico, ¿verdad? Lo más católico que te puedas imaginar. Tenemos. O sea, esta casa no la llego a entender completamente. ¿Por qué tenemos tres diferentes idiosincrasias juntas? juntas? ¿Por qué? Ahora. San Martín Caballero, ¿no? San Martín Caballero. Vamos a entrar a ver si nos encontramos otra sorpresa de este lado. Aquí en la siguiente puerta, ¿no? Sí. Sabes, esto también podría estar como hueco. A ver, tienes razón. Aquí hay un cuarto. Gracias. Aparte, ¿ya viste que tiene como las ventanas para ver a través de un cuarto a otro? Sí, como si fuera un confesionario, ¿no? Tenemos un cuarto secreto. Aquí? Es un cuarto secreto, sí. Tenemos un cuarto secreto aquí. Pense. Este cuarto sí. no tiene entrada. Este. ¿Qué es? no. ¿Por si aquí esta ventana no da allí? A sí, sí, de... la, sí, sí, sí. Pero, pero, pero a partir de aquí... Esto está cerrado de lado. Esto es secreto, eh. Hay entrada por allá, a ver qué si hay algún tipo de entrada. Por acá no Yo llevo mucho la atención Sí, claro. ¿no? Que por, le claro, porque esa sí tiene una función. No estás... Échala nada más como por detalle. Esa ventanita tiene una función. Porque tiene incluso mayo. Como si fuera un confesionario, mira. No, no es un cuarto secreto. ¿Qué es? Es la parte de las escaleras que bajo. Ah, son escaleras. Mira, aquí ya tenemos cajones. Puedo abrir uno. Y yo sabía que estaba hondo, ¿te acuerdas que la piedra? Yo creo que no está. Bien. Pero sabes que también este tipo de muebles es. no es un mueble normal, eh. Incluso. ¿Te escuchaste? Suena como, como un tipo de mueble setentero. Sí, sí, Esto no se abre, pero aparecen cajones. Mira, tiene llave, ¿no? ¿Tiene llave? Alguien sabe abrir... ¿Pero sabes esto si sí es un cajón o no? Sí. Sí, sí. Sí. ¿Alguien sabe abrir este tipo de cerraduras? Mira. A ver, vamos a ver. Oh, ese es el, el lugar que estaba... ]ondo. Oh, wow. Está hondo y está muy grande. Uy, está grande. Está muy está grande. Está muy hondo. Esto sí. no es una cisterna, no es. No tiene, si se dan cuenta, un sistema como para que. Esto, es, esto lo iban a poner. Ahora, si se cierra, vean que pasa desapercibido porque está exactamente, ¿verdad? Hecho para que no se vea, o sea, no, no estorpie la arquitectura. Vamos a tener que tener cuidado ahí porque si te caes. Claro. Y está, ¿sabes? Aproximadamente son unos 3 metros, ¿no? Sí, yo creo que más. Más, un poco más. Por aquí este. Mira que ahí no, no puede abrir porque tiene la cerradura acá. Sí. Aquí. Aquí tiene su cerradura. Tiene un... Sí. Necesitamos como una llave. Uh -huh. Sí. sí eso manda Oye, eso no se abre, ¿no, verdad? No, yo Seis puntas, ocho puntas, seis puntas. ¿Por qué? Porque ocho puntas en el otro cuarto y aquí seis. ok esto un baño, ¿no? ¿Eh? Este también es muy importante. Ok, mira, qué raro. Allí o colgaban algún, alguna simbología, algún estandarte o el plano, cuánto peso no lo hicieron para colgar un estandarte. Vean el tamaño de la, ¿cómo se le llama? ¿Varilla? Del grosor. A mí, yo la verdad, sí, sí pienso en mucho fetichismo. A mí, esta casa, sí, me Sí, sí, verdad. Lleva definitivamente pero ahí Ay. se ve más grande. Oye, sí, es cierto. Y sí, aquí están más chiquititas. Sí, hay especie como de garritas mira, en los vidrios. Bien. Sí. Estamos documentando que hay eh, huellas pues, de un animal, pero lo más raro es que las huellas también están sobre las paredes y en los techos. Podrían ser garras, ¿no? Mira, son sí. como especie de deditos pero están más largas ya son, te diste cuenta que Sí están más largas más que y solamente son dos y en toda el área no hay solamente ahí de hecho aquí sí se ve como si apoyara la palmita mira, esta sería esta parte Sí es verdad, como y una mano, uno, mano chiquita dos, no? dos, cuatro dedos ¿tú habías dado cuenta de eso? ¿crees? no, una mano no chiquita no, no, no no para mí está súper raro eso ¿eh? mira, ahí tenemos unas, ¿no? Mira, ahí tenemos las en manitas la barra, mira. Y mira, mira, tiene deditos ¿Cuántos mira deditos la son? En la barba Mira, ahí sí se le ven cinco, ¿ya viste? Los puntitos mm. Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pero mira, esta es como una manita Y las de acá son como huellitas <risa> sí, Ahí en el fondo Son diferentes Son diferentes Exacto, ¿Son? aparte la falange de acá está larga ¿no? Exacto Está larga mm -hmm. Y eso está, sí parece una patita ¿Dónde está más? Aquí, mira, mira, sí es cierto tiene razón, mira todo está lleno de, de huellitas y de manos. Son como manos pequeñitas. ¡Wow! Vamos a, a ver. Miren, miren, esto también está, está lleno de huellas. ¡Mira! cómo está lleno de Mira, y aquí sí podemos ver Sí. si tuviera un dibujo. Su huella, ¿no? Este, ajá. Nosotros si se fijan en tus manos, pues bueno, sí. obviamente todos tenemos dibujos. Oye, es pero este mira, también. esta por ejemplo Esta huella es muy chiquita A comparación de esta, es decir, no es, el, no es la misma no. no es la misma Son varios, ¿no? Son varios, mira, son más chiquitas Estas, estas Oye, sí ¿Qué pasa? Sí ¿Qué pasa? Sí. Y, y estas Son las huellas que empezamos a notar Pero es imposible que estén ahí ah, y... Una capa de polvo, Se escuchó algo raro, raro, dicen. Sí. Una risa. La es un lugar que no deja de ser súper extraño. Bueno, gente, estábamos aquí con el misterio de las huellitas en el hotel abandonado. Antes de irnos, pues descubrimos estas huellas y solamente quería compartirles por último esto, que nos pareció muy extraño, muy extraño. ¿Hay otra puerta ahí? Ah, sí, hay otra puerta, hay otra, otra puerta, exactamente. Sí, hace falta todavía una avisación. ¡Guau, guau! La cocina. ¿Aquí la cocinamos? Y aquí ya completamente diferente, es que ya no tenemos sí. ninguna simbología de sí. nada. Sí. Todavía es, están los detalles, incluso aunque no se... Aunque no se utilizó esto... Dejaron aquí artículos como estas copas. Qué, qué belleza, encontrar un lugar intacto. Vean el terminado que tiene. Mira, se está en la Esta copa, yo no las veo muy seguido. Que tengan un terminado, vean el, el terminado que tiene allí. Sí, tiene razón, el detalle. El detalle. Alguien de la familia sin miedo, que, miren. Es una copa que tiene un terminado allí muy muy especial ahí está fuerte eso está resistente aquí tiene la marca de hecho la, marca. la tiene de es, este lado no ¿qué dice dice uh, Pat O'Briens O'Briens o O'Briens New Orleans los New Orleans Pat O'Briens New Orleans, New Orleans. New Orleans. Ok, ahí está. Bueno, pues no van a ser tan baratos. ¿eh? Y es la única eh, que, que tiene ese, ese detalle. Vamos a ponerlas aquí. Para que cuando vengan otros investigadores las en encuentren, ¿no? No hay que destruir lo que ya está destruido. Hay que conservar todos estos lugares, nada más. Pues sí, claro, investigamos. No llevarnos nada, ¿no? ¿no? No mover nada. Es una. Es una propiedad muy valiosa y desafortunadamente muy abandonada. Está padrísimo y muchas cosas muy valiosas como las pinturas. Están impresionantes también. ¿eh? ¿Por qué lo dejaron Gracias. abandonado? Eh, Realmente se sentí que me es que una Nunca se abrió. ¿Verdad que sí? No, no se no se, el proyecto y no se no se abrió. Esta no lo hemos abierto. ¿Eh? ok mira oh wow no no mira mira aquí es como obviamente la salida pero tenemos ese orificio ahí el tapanco para qué está hecho ese son tapancos para guardar cosas pero no es que necesitamos algo no alcanzamos no tiene nada. No Igual, tiene nada? No, no. No. Ah, con el. Con el... Tenemos ahí este? Nada más que hablas abras. ¿No? Para ver qué. Oh. Gracias. Está pesado, ¿verdad? ¿no? Sí. Este es un santuario, definitivamente. No hay nada. Pero qué raro, o sea, Omar, ¿para qué se te ocurre que podría hacer esto? Hoy, Edificio, esos edificios para guardar cosas valiosas por ejemplo si esto lo hubiéramos tenido en 1991 sí claro fuera muy valioso y esto aquí está lleno de... mira, por, pues probablemente que algún freno ¿eh? sí está lleno de boletos de lotería ¿no? sí. pero es muy raro que allí los, los mantuvieron todos juntos los ¿Sabes qué? ¿No, ¿No sería este lugar como que de alguna forma diera dinero como una familia? O sea, una... Los propietarios han apoyado a mucha gente económicamente. Ah, sí. Sí, claro. Estuvo, sí. En, en su tiempo, en el 91 era... Sí, bastante caro comprar un cachito y ahora comprar tancos, ¿no? ve cuántos hay ahí. Sí, está está, está lleno de... Está muy conservado. Esos es son los de los 90. Uh -huh. Sí. Sí. El zodiaco, el zodiaco para terminar de ser lo más místico, ¿no? Te voy a ser sincero: cada que entramos a un lugar se me hace más mística la casa y todavía no hemos recorrido. La segunda parte, o sea, seguimos en la primera parte eh, sí, sí. en la que venimos y todavía no llegamos a las otras habitaciones y a todo lo que hay y que no vimos aquel día, o sea, mejor que ir allá porque allá no hemos visto absolutamente nada tampoco. ¿Cómo ves, Oclar? Está interesantísimo, ¿no? ¿eh? Muy interesante. Derecha, oh, izquierda, arriba, frente y... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué mal! ¡Qué bonita! ¡Qué está. cosa gigante! No puedo creerlo. ¡Qué hermosa está, eh! A ver si la puedo... A ver, ¡Es gigante! ¡Quítale tantito la luz a un lado para que no la quemes! Electrónico. ¡Ahí está! ¡Qué hermosa está! ¡Uy, mira. mira qué nido ha hecho, eh! Sí, sí, está tremenda. Eso es una tarántula. ¡No, ¿Es tarántula, va? ¿eh? Ahí está. Es gigante esa araña, eh. Gigante. Sí, es una tarántula. Ok, un saludo a toda la gente que está viendo esta transmisión. Casi no he hablado porque... Encimamos las voces... Con las de mis compañeros. Y bueno... Esta área ya la habíamos explorado la primera vez. No habíamos entrado a estos cuartos. Y ahora por este pasadizo que... Es muy raro. Oh my God. Pudimos acceder a ellos, pero lo que sigue a continuación no lo habíamos visto. Son otras construcciones dentro de este hotel. Entonces, no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar. En donde vamos a subir dicen que tiraron un perro, un perro muerto. Todo bien, sí. Así que lo que viene a continuación, gente, pues va a ser muy diferente a toda el área que hemos explorado hasta el momento. Recordemos que en la transmisión pasada nos quedamos donde vimos las bolas de fuego y ahí vamos a llegar. Vamos para allá a ver qué es eso. Están inclinadísimas estas escaleras. ¡Qué increíble! Cada, de verdad, cada. ¡Cada cosa que hay, ¿verdad? ¡Guau! Sí, ¡Guau, sí. wow. wow, vean! ¿Cómo? Se ve aquí adentro. Completamente el tiempo se detuvo en este lugar allá arriba vemos una piñata wow y en el fondo un cuadro me parece oh my god ese cuadro parece una mujer ¿qué es eso? oh my god no puedo creerlo es una mujer es una mujer la que está en el fondo al Alguien que me ayude. Alguien que me ayude. Vean eso que está en el fondo, ese cuadro está tétrico. no puedo creerlo. ¿Qué pasó? Me tienes porfa esta lámpara o oh, bueno, Omar, es que ya viste esa esa ese cuadro de esa mujer? Sí, ¿lo viste? Sí. Wow, lo quería le quería hacer un acercamiento. A ver, espérame que lo logro. Sí. Ahí está. Mira, mira cómo se ve. Wow, ¿sabes? Se parece como Marilyn Manson. ¿eh? Sí, ahí está. Mira el marco y todo. Es increíble aquí, ¿eh? Gracias. ¿Lo viste? Apareció en sí, la. Sí, verdad la... Pero se va la conexión, ¿eh? En esta parte. Uh -huh. Sí. Sí, este, esto se es apagó, ¿no? Ahí está. Te pusiste al revés, ¿no? Vamos. ¿Cómo te quieres, no? A ver, déjame ver. ¿Cómo no? Sí. Sí, sí. No, se puro desperdicio Estos son los arquiveros que dices, ¿no? Sí, Uy, qué me acaba de pasar ahí ¿Una araña? Sí, pero... Bueno, wow. esta arquivera es viejísima Está gigante sigue, Está gigante esta no, no es lo que se cayó ¿no? Se cayó, sí, de hecho Ah, entonces estamos... No estamos tan seguros aquí, ¿no? No, mira, todo esto se colapsó, aquí. Se colapsó aquí. Cuidado con los canones, sí. están muy, muy peligrosos. Agárrate de la barandilla. ¿Tú más ok, la Sí. ¿Sí? Okay. sí. Sí. Ok. Aquí ya tenemos un olor más ya, fuerte. Ya Estaría padre decirles que en serio Sí huele a putrefacción ya desde aquí es Un olor fuerte ya Sí mm -hmm. Oh, no puede ser oh. No puede ser Ok, vamos a caminar rápido Qué horrible Uf, gente. Oh gente El olor El olor estaba... Terrible. Ese perro no estaba no cuando venimos nosotros. No dice ese señor que lo vinieron, hicieron un ritual y lo dejaron allí. Ah, lo peor. No puede ser. No Cómo me encanta esta alberca. Mira nada más qué. habíamos visto la vez pasada. Wow, mira lo que encontré acá, Omar. Mira nada más. Wow. Ah, no manches. Eso no estaba. No, yo no revisé la vez no, pasada. Eso no estaba. Es un. Es un parece un una águila, no sé, es muy grande. Espérame, para ver el hombre, no. ¿Está relleno de algo? A ver abajo que tiene. Paja. Sí, sí paja. paja. Se rellenan de paja para que no, no pesen. Sí. Como sus huesos son son este bofos. Sí. Huecos. Entonces tenemos allá los muebles y, y con cosas, ¿verdad? Sí. El elefante tenía el número 13. Tenía sí. El 13, sí. Eh, ¿Puede ser de su buena suerte o puede ser maligno? O sea, Exactamente. Ya depende de ustedes. Miren gente cómo está todo allá adentro, como si simplemente hubieran desaparecido, dejaron todo ahí puesto, tenemos una bomba también para el baño, botellas, figuras y pues la ave ¿no? Qué impresionante esa ave que está ahí en el fondo Vean la luna, vean eso que se ve ahí en el fondo, tan intenso es la luna. Qué luna tenemos hoy, ¿no? Preciosa. Guau, wow, qué lugar, ¿eh? Si necesitas luz o mar, me dices. No, se ve padrísimo esto, ¿eh? En secreto. Sí. Está increíble. Esta parte está increíble. Ahí se veían las brujas. Ahí arriba se veían las brujas. Mira, aquí nos damos cuenta que no era ninguna casa. No. Que nada. no era ninguna antena. Nada, nada. Hoy deberían estar prendidas esas luces también y vemos que no hay nada.